Vengo caminando desde el metro a los condominios que están entre San Luis y Colón. Y Daniel. Caminar así. Terrible lo que está pasando acá. O sea, es un.. Es una cosa que, que, que está ya. La delincuencia está desatada. no sé quién será este auto, pero mire cómo se lo dejaron. Tienen todo. Le rompieron el video, le robaron, no sé. Le rompieron igual como lo hicieron con mi auto. Vivimos presos. Asaltaron a una señora y después había un auto afuera que lo estaba esperando y ese se subieron y se fueron. Están asaltando muy violentamente acá. La cosa está fea. Tuve un asalto hace una semana atrás con mi hija de día. Me la querían quitar y que si gritaba me iban a quitar a mi hija que, que la, me venían mirando. Trataron de robarme al niño, si eso. Te decía, dame a mi hijo. Dame a mi hijo, dame a mi hijo, dame. Entrégame al niño, entrégame al niño. De verdad están asaltando, de verdad se están robando a los niños. Porque, como yo te decía, yo no creía eso. Y de verdad a mí me pasó. Reportajes MG. Robos y asaltos a toda hora del día, portonazos y ahora último también intentos de secuestro. Eso denuncia más de 2.000 familias que confluyen en cuatro condominios aquí en la cisterna. Te están asaltando en el día. En la noche, en la tarde, ya no vives tranquilo, o sea, vivimos todos asustados. A mi hija la asaltaron, le pusieron una pistola en la cabeza. Venía con su amiga y llegó un extranjero, un haitiano en bicicleta con pistola. Y ahí le puso la pistola una en la cabeza y la otra, como no quería soltar las cosas, se la puso en el estómago. ¿Qué más quiere el alcalde? ¿Qué quiere que vea? ¿Qué quiere ver? ¿Muertes? ¿Qué quiere ver? ¿Muertes? Son mujeres, madres, abuelas, hermanas que hoy viven, o mejor dicho, sobreviven en lo que tanto les costó su casa. Su casa es espacio donde esta familia soñaron ver a sus hijos crecer bien, en tranquilidad. Post-estallido social, post-pandemia, nada volvió a ser igual en su barrio. Condominios en la Avenida El Parrón de la Cisterna que, según sus vecinos, están a la deriva. No hay seguridad ni tampoco luz en las noches. Están solos y, minuto a minuto, pierden terreno con la delincuencia, con el narcotráfico. Ellos se sienten prisioneros de sus propias casas. El miedo a salir de ellas hoy es más grande. Yo no salgo a, a comprar con el celular porque de repente me lo pueden quitar o me, por, me pueden hacer algo por un celular o quitarme dos mil pesos, un mil pesos, por eso me da, me da pánico, me da temor. Ando mirando para todos lados. Yo cuando llegué acá a vivir, que ya son hace 16 años ya, y llegué acá, era tranquilo. Ahora uno se da cuenta que, que, que ya no hay, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Este, este, este Acá esta comuna ya cambió, en los condominios acá ya, la inseguridad está, está latente. Mucho robo, mucho asalto, casi secuestro de un niño... ...y es peligroso, salgo en la mañana a dejar a mi nieto, me da miedo... ...imagínate si yo voy caminando con él y me lo quieren quitar, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me muero? El temor de la señora Violeta no es un hecho tan lejano... Todos en el barrio conocieron el caso de Yulitza, su vecina... ...la joven madre de 24 años que fue abordada por un hombre extranjero... ...a eso de las 6 de la tarde. A ella, a solo dos cuadras de su casa, le intentaron quitar a su hijo de dos años. Su hijita de cuatro meses en el coche también vivió la violencia del delincuente. En Facebook, Yulitza alertó a sus vecinos. Fue bueno, a las 6, 6 y media de la tarde había ido a comprar había ido al supermercado san sebastián ¿Ya? a comprarle solamente pero encima fui a comprar un milo nomás para la leche de mi hijo llegó un colombiano por detrás mío y como que me puso no era pistola pero era como algo filúo entonces y me dice entrégame a mi hijo y yo, no, no, no, no. Y como yo andaba con el coche con mi hija de cuatro meses, llegué y tiré al viejito, pero así cuidadosamente, en el coche. Él me empujaba el coche, como que me lo trataba de quitar. Era súper violento. Me gritaba. súper fuerte. Me empujaba. Sí, él quería el coche. Como que me empujaba, así demasiado bruto. Sí, yo no sé cómo no me caí, no sé cómo no solté el coche. De verdad que... Fue súper violento y más que te, me estaba apuntando con algo atrás también. No, no se lo deseo, pero a nadie, a nadie, a nadie es lo que me pasó a mí. Tanta es la indefensión que se vive estos días en la cisterna que incluso al ella pedir ayuda telefónica a carabineros cuesta creer y comprender lo que le dijeron encima llamé, no fui a poner denuncia. Porque cuando llamé a los carabineros, los carabineros me dijeron que necesitaba el root y nombre para poner denuncia, para que ellos lo pudieran encontrar o para hacer algo. Y yo, ¿cómo le iba a decir al ladrón? Oye, ¿me dais tu nombre o me dais tu root? Me acuerdo y es como que me pongo muy nerviosa, muy... muy mal, porque no... Es, es mi hijo, pues, no sé. Encima, si me lo roban, ¿para qué? ¿Pa qué lo roban? para qué? ¿Qué lo hubieran hecho? A principios de mes, el gobierno anunció el reforzamiento policial para 17 comunas de la capital. Comunas que presentan la mayor urgencia en seguridad ciudadana de la región metropolitana. La cisterna no estaba entre ellas. Según cifras del Sistema Táctico de Operación Policial, la primera quincena de mayo se han registrado 17 delitos de robo con violencia, lo que significa un aumento del 89% en comparación al año 2021. Ahora, si hablamos de robo con intimidación, estos han aumentado un 300%. ¿Cuál es el problema nuestro en la comuna? es que efectivamente tenemos una bajísima dotación policial de ambas policías sin la dotación eh, justa es muy poco la verdad y lamentablemente lo que nosotros podemos eh, hacer sabemos que la criminalidad acá ha cambiado drásticamente eh, estamos siendo víctimas de delitos violentos también ha crecido lamentablemente eh, los sectores donde hay puntos de tráfico. Le reventaron el vidrio, no sé quién será este auto, pero mire cómo se lo dejaron. Lo tienen todo, le rompieron el vidrio, le robaron, no sé. Le rompieron igual como lo hicieron con mi auto. Es más, en esta plaza, la José Sánchez Besa, los vecinos denuncian que pasadas las 6 de la tarde comienza la violencia desmedida, delincuencia y también el narcotráfico. Hecho que hace que ellos se sientan presos en sus propias casas. Acá han asaltado, han querido raptarse a los niños. Ya en menos de un mes hemos tenido... 40 asaltos. La inseguridad de que los roban, lo otro es que acá en la plaza se ponen a tomar habitualmente y la droga que está a la orden del día igual. Bueno. El narcotráfico. Exacto. Mucho. Ya vivimos presos y la idea no es llegar a vivir así, queremos vivir tranquilos no vivir como los presos porque nosotros pareciera que estuviéramos, fuéramos los delincuentes. Como digo, esta ya no es la comuna que, que yo estaba. Me lo hubieran robado, de verdad que no, no sé qué... qué hubiera pasado conmigo, de verdad. ¿Qué más quiere el Alcalde? ¿Qué quiere que vea? ¿Qué quiere ver? ¿Muertes? Si hubiesen robado a mi hijo, no sé qué hubiese hecho. Así se define lo que acabamos de ver. ...en el reportaje que preparó la periodista Carolina Cárcamo... ...son cuatro torres, dos mil familias las que viven acá... ...en la comuna de La Cisterna... ...esta es solo una imagen de estas personas... ...estas familias representando acá a tantas otras... ...que hoy día están en medio de esta angustia, desesperación... ...porque no hay mayor miedo, ¿no es cierto? ...que qué le puede pasar a nuestros hijos... ...justamente es lo que ellos hoy día eh, los representan y los motiva, no ...más allá de su seguridad personal... ...la seguridad de los pequeños también... ...que están en cada casa... Pamela, ven un poquito para acá, acércate un poquito Cuéntame, primero que todo, Pamela Troncoso es tu nombre Tú viviste un episodio que tiene relación con un asalto Que involucró también a uno de tus hijos Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Aquí? Yo iba a las 3 de la tarde a comprar a un negocio con mi hija Y bueno, me tomaron por atrás con una pistola y me apuntaron me Entregaron las cosas y si gritaba me iban a quitar a mi hija Porque ellos me venían siguiendo No tuve nada que hacer te voy a entregar las cosas, gracias a Dios no nos pasó nada, pero sí la amenaza siempre está. los asaltos acá, que es a la orden del día. Hoy te ponen en el escenario, me quitan a mi hija, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Esto es un secuestro? ¿Es hago? solo una amenaza? Uno no sabe. No, no, no. Claro, uno queda en estado de shock, no sabes qué hacer, miras a tu hijo y te quedas... entregas, nada más, no tienes nada más que hacer. Como madre no hay no hay un punto más débil que un hijo. Y no puedes hacer nada porque si haces algo sabes que tu hijo puede correr un riesgo. ¿Qué ocurre acá a metros de esto que es una plaza, una que plaza, es un lugar familiar? Es una plaza municipal que, bueno, desgraciadamente el municipio no se hace cargo, no nos vienen a ver, no nos fiscalizan, tenemos poca iluminación, mucho riesgo y es día y noche, y en la noche es peor. En la noche ni hablar porque me decían no hay iluminación, no. Es, es arriesgarse, Arriesgar es exponer. El trabajo es un miedo terrible saber si puedes llegar bien a tu casa. Esta situación es nueva, lleva mucho tiempo, ¿cómo lo definirías? Hace mucho tiempo ya, está pasando esto más de tres meses, mucho más de tres meses está pasando, pero ya violento así como está es ahora. ahora. Ha, ha habido algo que gatilló esta, este tópico de violencia y de amenaza y de riesgo de los niños. Exacto, el, el tema de los niños, lo otro que están en los paraderos agarrando a la gente y la arrastran para saltar. También es otro tema, pero más los niños que nos preocupa, porque no podemos sacar ni siquiera a los niños a la plaza. están encerrados. Pamela, te pido un minuto porque quiero también presentarles a Yuritza, quien está acá con nosotros. Eh, está con la pequeña Alexandra, que no se le ve su carita, así que no hay ningún problema. Antonella, Antonella, está... no se le ve su carita, así que no hay problema. Oye, tú viviste un episodio traumático, un episodio que nadie, ninguna mamá lo quiere contar. Te agradecemos que estés acá. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que a ti te sucedió? Nada, que como a las 6 de la tarde fui a comprar al supermercado, iba con mi hijo, y llega un colombiano y me agarra, me apunta con a, por atrás de la espalda con algo filudo. Y, y me dice, entrégame a mi hijo, entrégame a mi hijo, y me lo quería quitar, me lo quería quitar, y yo no sabía qué hacer, entonces le dije, oye, mi, mi marido es súper choro, suéltame. Y él llegó al tiro, me soltó. ...pero igual como que hacía como media fuerza... ...y y me dijo ya, entrégame, entrégame tu dinero y entrégame todo... ...y ahí yo le entregué el dinero. Tú ibas, tú ibas con, con tu pequeña y con tu hijo de cuatro años... ...a tu hijo era el que se tra trataba de quitar. A mi hijo, A mi hijo me lo quería quitar... ...entonces en ese momento tiro al viejito en el coche... ...y ahí eh, me tiro así como encima, sin aplastarlo, sí... ...y él me hacía ya así como forcejando. ...entonces ahí yo le entregué las cosas... Y él, cuando le entrego las cosas, él ve el anillo, porque se lo entrego con la mano, y entonces ve el anillo y y me dice, entrégame el anillo igual. Y ahí le entrego las cosas y sale corriendo por el pasaje. Se mete por el pasaje de dos cuadros. Si no hubiese entregado las cosas, ¿tú crees que a tu hijo se lo lleva. Sí, me lo quita. Sí, me lo quería puro quitar. Horror, de verdad que hacía mucha fuerza. Yo no sé cómo hice tanta fuerza para que no me lo quitara. Y de verdad que no se lo doy a nadie. Y no. acá de verdad que no... Está súper oscuro y es súper terrible que pasen estas cosas. Porque ya creo que las cosas de valor a mí no me importa Pero mi hijo... Entonces, lo que más importa es un hijo. Bueno, obvio. Carla, si no escucháramos estos testimonios, pensaríamos que, que es una, no sé, una mentira de Facebook, un, un rumor, un mito, como siempre sí. se dice en redes sociales. Pero acá están con rostro, están dando la cara, están contando su experiencia y de verdad es una realidad que llegó a nuestro país. Que lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a este a este punto de que no puedas ir a comprar con tu hijo tranquilo? Mira. Las mamás que han hablado hoy día con nosotros... ...que les agradezco muchísimo... ...porque están siendo valientes... ...porque salieron en la nota... ...porque quisieron conversar con nosotros... Eh, ...cada una de ellas cuenta... ...y cuentan por muchas otras más... ...no puede ser que uno no pueda salir tranquilo con un hijo... ...lo material no importa... ...es cierto, es producto del esfuerzo... ...a nadie le gusta que le roben nada... ...y nadie tiene por qué robar nada... ...pero ya con un hijo... ...o sea, eso es la maldad pura... ...porque saben que hay, no hay nada más preciado y, y además provocando terror a cualquier hora del día porque a una le pasó a las 3 de la tarde, a otra le pasó a las 6 de la tarde. Permíteme Danilo que volvamos al estudio un segundito, seguimos en contacto porque eh, teniente yo le quería preguntar, yo no había escuchado este tipo de casos. Antes uno, muchas veces cuiden a su niño porque en los supermercados por ejemplo o las multitendas a veces se roban niños. Pero esto ya es un descaro, es quitarle lo, lo, los niños a las mamás de los brazos y además extorsionarla. Esto viene de otra parte, ella mencionaba a un colombiano, ¿son prácticas que se dan en otros países? No, y esto es súper es grave, es súper grave. Hace unos meses veíamos un caso de un joven de 14 años que había sido secuestrado en la comuna de Providencia, eh, pero, pero según su propio testimonio... ...había sido secuestrado por personas que eran chilenas... ...de hecho iba conduciendo una mujer... ...que al parecer era la madre familia... ...al, al lado un pequeñito, tres años... La plaza ...y atrás, la exactamente, entonces... ...pero esto es súper grave... ...obviamente que, que ella ...ahí eh, detallan de que son personas extranjeras... Sí. Eh, ...y ahí nosotros también... ...y la participación de nosotros en estos programas... ...buscamos también ayudar... Eh, ...cuando uno levanta estos antecedentes que son graves... ...uno trata de generar las coordinaciones inmediatas... ...de hecho, estábamos conversando también... ...con el comisario de, de la cisterna... ...porque ellos van a ir a ver este tema... Es un tema eh, delicado, pero grave. Esto se ha transformado eh, en, la, en, en, el, en el día a día en algo frecuente, porque lo que ellas relatan, perdóneme, pero es, es espantoso. O sea, uno se puede bancar el robo de un celular, el reloj, ¿ya? el auto. Retiendo el auto, pero que te tratan de quitar a un niño. O sea. No, y eso no es normal, Ojo, no, no, no es normal, no es lo no que se dé y es poco común, de hecho hemos hablado de, de secuestros, sí, durante este año, de hecho ahí en, el, en, el, en apoyo aparece, pero se daba entre bandas criminales que se secuestraban entre ellos, pero ya a esto, esto ya no, no es normal. Da la sensación, teniente, escuchando a las mamás, porque hasta ahora al menos, y usted está hablando con el carabinero a cargo de la zona, no se han llevado un niño da la sensación que es la manera de amedrentarte, que es la manera de asustarte, porque ya son varios, voy a ser clara, hasta ahora todas las narraciones son de extranjero, sabemos que el secuestro afuera, en otros países era más común... Entonces puede venir en su formato a asustarlos porque en sus países era algo que pasaba, entonces la gente entregaba el tiro el dinero. Entonces claro, hay, para hay algo. Claro, es como amedrentamiento, es como eso no tocarte podemos, lo que más claro, te duele. ¿no? Y por eso no lo podemos normalizar. Porque, claro, uno puede analizar otras realidades de otros países que, que, claro, ahí el delito es totalmente distinto. El tema del secuestro quizás es súper frecuente, pero acá no. Entonces, y eso no lo podemos normalizar. Por eso hay que actuar de inmediato uh -huh. para poder identificar quiénes son, de dónde son, si vienen con conducta ajena. Entonces, por eso, eh, la, la idea también de nosotros cuando levantamos estos datos que, de, que estamos conociendo... Poder cooperar también en que haya una respuesta y una colaboración inmediata. Pero, mire, eh, Roberto, tú que eres de, de la comuna, Gracias ¿verdad? Sister, la conozco perfecta, Claro, Como la palma y que tú de acabas de mencionar algo que mencionaban también eh, nuestras entrevistadas. Que era un barrio tranquilo. Era un barrio tranquilo, Muy tranquilo. ¿Y por qué se tienen que encerrar? O sea, imagínate que ni siquiera pueden ir a la plaza, no pueden ir a comprar nada. Es eh, eh, insólito... Pero, por ¿cómo? ejemplo, una vecina daba un punto. Por ejemplo, ¿Cuál? decía que hay muchos lugares de la cisterna donde falta luminos, eh, una buena iluminario. luz en la noche, luminaria Ahí hay un tema. Lo otro, que, porque yo tengo familiares que siguen viviendo en la comuna, en la cisterna, y me comentan varias cosas. Por ejemplo, falta de luz en la noche. Falta también de... Eh, Patrullaje, hay zonas donde están muy desvalidas, no sé, de patrullaje municipal o de carabineros, no, no hay ningún tipo de recuerdo en ese sentido. Eh, hay partes además que tienen eh, sitios de heriazo, hay lugares donde, por ejemplo, ese lugar se podría transformar en una plaza, hay varios déficits en ese sentido. Ya hablaba de la, la Roberto, la hablabas que eh, llegó, está el intermodal, y claro, cuando hay más flujo de personas, los barrios que antes eran tranquilos, Cambian en su Para día a día. todos los vecinos de la cisterna, yo creo que esto le va a hacer mucho sentido a la gente que está entrevistando a Danilo. Eh, la llegada de la intermodal al paradero 25, que es Gran Avenida con Amelio Pucio, que ahí antes había un supermercado y después una intermodal. Una intermodal significa que ahí llegan buses, se conecta con el metro, qué sé yo. Eso para muchos es un hito y hay un antes y un después con esa intermodal. Ya, la gente de la cisterna es... dice que ahí llegó mucha delincuencia. Ya, pero mira, eso ya está. ...hoy día Danilo... ...tú estás con mamás... ...que podrían ser cualquiera de nosotros... ...está ocurriendo ahora en la cisterna... ...pero podría pasar en cualquier parte... ...porque en el fondo... ...si se instala este Modus Operandi... ...y no hay fiscalización... ...yo puedo ir con mis niños caminando... ...y me pasa lo mismo... ...o sea, no se trata solo de una comuna... ...entonces, ¿qué es lo que piden ellas ahora? ...porque no podemos estar como solan, solucionando este problema... ...en un año más... ...no puede ser que no puedan salir a comprar... Ni a dejar a los niños, no sé, al colegio, al párvulo, donde sea, a la plaza, pan. a comprar pan. Danilo. Se lo preguntamos acá, se lo preguntamos acá. Roxana, usted que vino para acá con su, con su cartel, no más delincuencia, no más rom, más seguridad a la cisterna. quizás esto responda a la pregunta que nos planteaba Carla. ¿Qué exigen ustedes hoy día como vecinos para poder estar más tranquilos, para poder simplemente ir más a comprar ronda. el pan a la esquina, que es algo tan básico? ¿Qué piden ustedes? Mira, nosotros acá como vecinos, vecinos de, de condominio acá de la cisterna, de acá del parrón, nosotros lo que exigimos, lo que, no, lo que nosotros queremos que las autoridades acá eh, pedimos con urgencia que se hagan cargo. Queremos acá que venga el alcalde, que venga a ver la plaza en el stand que está acá, porque acá, no es pa, acá los niños necesitan acá una plaza como corresponde, ya, y queremos que haya más iluminaria, porque por eso se han producido muchos asaltos. ¿Ya? Y, y queremos también la presencia de carabineros porque aquí los asaltos a plena luz del día ya asaltan en la mañana en la tarde en la noche y aquí hay mucha gente que sale muy tentando a los trabajos usted ha sido víctima de asalto a mí a mí me robaron el mes pasado sí a mí me entraron a robar me, me, me robaron mi, mi bicicleta entraron a la vivienda sí, eh, claro justamente entonces qué es lo que pasa de que acá ya prácticamente está está todo, la, la delincuencia ya está desatada entonces nosotros nos sentimos como desprotegidos, nos sentimos todos solos y, y necesitamos, por favor, necesitamos que Carabinero venga, venga a este sector. Hace poco también supimos que una niña que estaba aquí en la parada, eh, y había gente eh, en la mañana, eh, vino un tipo, la arrastró la, la arrastró del pelo y, Ay, y sí. prácticamente eh, le quitó el celular, todo, la niña quedó ahí y la gente no se metió, había mucha gente. Ya los niveles de violencia han superado lo que antes habíamos visto. Exactamente, también a una amiga, le hicieron una encerrona, aquí nomás, pasadito en la industria, le hicieron una encerrona a su marido que iba a dejar unas pizzas, Ya le quitaron todo, le quitaron la camioneta, le quitaron su celular, se llevaron todo y, y lo apuntaron con una pistola, eran niños de, de 13, 14 años, lo, lo apuntaron con una pistola, gracias a Dios no le pasó nada, pero se llevaron todo, entonces la violencia como está ahora, o sea la delincuencia está full, está desatada, Entonces por eso que exigimos. Eso es lo que queremos acá nosotros como vecinos, porque nos sentimos desprotegidos. Queremos más luminarias acá, queremos que, que se haga cargo el alcalde, que venga para acá a ver en el estado a la plaza. Eso, y Eso justamente te quería decir, porque sí. dame un segundito, Carla, quiero mostrar una cosita nomás. Mira, acá en la plaza, eh, nosotros llegamos acá bien temprano. Ese sector estaba lleno de basura, cajas de vino, cajas de cerveza, botellas. Eh, casualmente, casualmente nosotros nos instalamos acá y llegaron y se realizó toda una limpieza. Pero todo este sector, que es un sector supuestamente habilitado para niños, ya. estaba acá completamente rodeado de basura, que es lo que también los vecinos denuncian, que hay sí, un abandono acá. Eh, nos, nosotros estamos acostumbrados a que a donde lleguemos eh, siempre llega carabinero ...llega a la seguridad municipal... ...siempre pasa con la presencia de la televisión... Ya, ...y eso fue lo que pasó hoy día ah, también... Claro. ...pero si sí. alcanzamos a ver... ...este es el parrón hacia <risa> ...alcanzamos a ver cómo estaba... hacia la cordillera, Danilo... ...el parrón, porque el parrón es no una avenida bien grande... ...que atraviesa la comuna... ...y puede ser hacia Panamericana, cerca de donde está... ...el lugar donde entrena la Universidad de Chile... ...o es hacia el otro lado... ...en Avenida el Parrón... ...para ubicarme un poco... Eh, hace eh, el estadio palestino Roberto, ya, yo soy perfecto. bien, como buen magallánico bien, me cuesta harto ubicarme pero hacia, ya, el, hacia el estadio palestino por esa, eso sea, es, esa es la ubicación en o sea, la que estamos o sea, el Exactamente. lugar, la plaza Así que, funciona oye, como un centro sí. de cualquier cosa eh, no está limpio los niños no tienen el lugar ni las familias para el esparcimiento como debería ser una plaza, pero yo le quería preguntar a las mamás que hoy día nos acompañan ¿han hecho denuncias ¿Qué han, qué, ¿Qué han tenido como respuesta de parte de Carabinero? ¿Hasta ahora alguien de la municipalidad ha conversado con ellas? Vamos a preguntarle acá a quién lo vivió justamente a Yuritza. Tú hiciste la denuncia, vamos a tapar acá la carita. Tú hiciste la denuncia, trataste de, de llevar esto que te, trataron de robar a tu hijo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Traté de hacer la denuncia, pero ¿Sí? me dijeron que necesitaba el root y el nombre de la persona ah, para sí. que pudieran hacerlo. Claro. Fue hacer claro. insólito porque obviamente no le vas a pedir los datos personales a tu asaltante. Y la va estaba reír. Era imposible. Claro. Era imposible. No. A ver, espérate, que aquí es el, claro. teniente, el teniente quiere comer. No te comentar? quedó en nada. En nada. Nada, nada, nada, nada. No, aquí hay que ser súper categórico y súper claro. Cualquier persona puede denunciar, puede llamar y no necesita ningún antecedente para poder hacer una denuncia. Eso ya es una materia investigativa posterior que okay. tenemos que hacer. ¿Quién disponga el Ministerio Público para hacerlo? Pero cualquier persona que sufra un delito, el intento de un secuestro, o, ojalá que no, pero un secuestro tiene que llamar de inmediato. O una amenaza. Y ahí, una amenaza. Que... Son delitos. Aquí no le van a pedir antecedentes de, de quién fue, si eso es una víctima. Uno se pone en el lugar de las personas cuando son víctimas de un delito, que ahí obviamente que lo que necesitan es que uno llegue lo más rápido posible. ¿no? Entonces, eso hay que reiterarlo. Ve cómo las vecinas están pidiendo más dinero. usted sabe si hay carencia de carabineros en esta comuna, en este caso en la cisterna, pero a lo largo de todo lo de Chile hay mucha gente pidiendo más presencia de carabineros. Piden, es lo que más piden. Y de hecho ahora, ahora con, con la creación del departamento de coordinación con las municipalidades, los alcaldes también, es lo que más están pidiendo. Eh, y obviamente que ahí nosotros hacemos el diagnóstico de lo que está pasando hoy en día y los niveles de delincuencia son más violentos que antes. Eh, hay participación más de niños ni niño, adolescentes en estos delitos y son mucho más violentos y generan más inseguridad a la gente. Obviamente que, que ahí les gustaría, nos gustaría tener mayor cantidad de votación para estar en todo este territorio, pero muchas veces es súper complejo y ahí es donde se hace un trabajo con la información que llega. Ya, pero, por, eso, por eso es importante también, y, y con eso termino el tema de, de estas denuncias, porque las denuncias nos permiten ver qué está pasando en el territorio. Interna, cuántos tienen? ¿Sabe cuánta gente hay no, que hay. pueda rondar? Porque Pregunta, otra pregunte. cosa es estar en la parte administrativa y otra estar en la calles que un claro. poco lo que está pidiendo Mira, es o sea, A la si hay ronda, que están claro. 26. Claro. Si hay ronda permanentemente por distintos sectores <coughs> y primero ahí por donde dicen las mamás obviamente que da más seguridad Oye, pero es insólito lo de yo no quiero dejar pasar No, toda la eso, eso es terrible. Solo agregar ¿Sí? por, porque eso de. ...de la amenaza de secuestro de niños es brutal, terrible... ...no, pero que, que además vaya a hacer la denuncia que le pidan el nombre y el root no de no la es persona... Que... No, no, no, ...claro, eso. no, sí, solo dar un dato más mm -hmm. de, que, de la particularidad de la zona... ...ahí en el lugar, en el barrio que están, está muy cerca de la carretera Panamericana... ...autopista central como se conoce ahora... Y al igual que en San Miguel, entonces, eso es muy proclive para hacer portonazos. O sea, no este, de eh, Claro, tiene una ruta de escape muy fácil. En dos minutos te en una carretera que puede andar a 120 kilómetros por hora. Entonces, eso también ha generado de que haya una serie de portonazos y encerrona, tanto en La Cisterna como en San Miguel, producto de esa facilidad, que es un elemento que debiera verse, porque en su momento, por ejemplo, en Vitacura, que ocurría lo mismo en departamentos que quedan cerca de la Kennedy, algunas calles por ahí se bloquearon y hicieron y eso bajó. Eh, los portones. Entonces, quizás debiera haber algo ahí? de ingeniería de tránsito en la cisterna y San Miguel para eh, poder evitar eh, o tramar la facilidad sí. de llegar a no, una ahora carretera. A mí, eso ocurre, que me parece súper atendible, que debería hacerse. ¿Qué hacemos? Y involucro a las mamás. Porque, ¿qué hacen ellas? ¿Se pueden organizar? Sí. Tal vez no salir solas. Sí. Pero uno debería poder andar tranquilo con su hijo, ir a comprar el pan, llevarlos al colegio, lo que sea, tranquilamente, eh, a cualquier hora del día. Y eso es lo que no está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se interviene? Mm, a mí ¿Ah? me gustaría Carla, hecho, saber, hecho... eh, tal vez Danilo nos puede aportar un poco, ¿Mm? que porque hay otras países del mundo, que tal vez, espero que así no terminemos, que las mamás ya no sacan a los niños a la calle porque efectivamente sí los secuestran. ¿Dónde, Paulina? En México, por mucho ¿Ya? tiempo. Los niños les ponían... Eh, era tremendo verlo, a mí me impresionaba mucho. Les ponían como una cadenita, como los perritos, porque les daban miedo que los tironearan. Entonces, nosotros tenemos que evitar llegar hasta ahí. Pero... Con estas mamás que están ahí, que estamos viendo en este minuto, están jugando con ese sentimiento. Porque en el fondo estos delincuentes están haciendo que ellas sientan que van a perder a su hijo realmente para quitarle las cosas. Entonces, es súper fuerte lo que nos está contando Danilo a través del relato. Y, y estaba pensando, Danilo, si podíamos volver con la, con la señora que estaba con la guaguita en brazo. Porque... Porque en el fondo te están haciendo te están haciendo sentir inseguridad, te están haciendo... Y, y yo me gustaría, un poco para sensibilizar a la autoridad, el teniente Medina aquí no está oyendo, tal vez la gente de la comisaría puede acercarse, que, que nos relatara qué le pasó a ella después de eso, si su conducta día a día cambió, si ya no sale, si, entierra, eh, si sale claro. solo con el marido, eh, qué, qué le está pasando, digamos. Acá le preguntamos, Paulina Yuritza. La, las secuelas que te deja este episodio que te tocó vivir, me voy a poner por acá para no darte sombra, eh, las secuelas que te deja lo que, lo que te tocó vivir, posteriormente a este episodio traumático, tú ya no sales con tus hijos, no sales sola sin tu marido, ¿cómo ha sido el día después de ese momento que te tocó experimentar? No, ya no salgo, no salgo con mi hijo, tengo que salir a acompañar, sí. más de nada me robaron las cosas, pero también me robaron mi libertad. La verdad, porque yo ahora no salgo tranquila, ya no puedo salir. Mi hijo ya no puede salir a la plaza, no puede hacer nada. Tenemos que estar encerrados. Entonces... Para estar acá en el móvil, eh, estuvimos ahí en la camioneta también para que estés segura, porque hay un miedo. Es consta? traumático. Sí. No, vivo con miedo ahora. Ya no vivo tranquila, me robaron mi libertad. Por eso, eh, Por eso hay eso que tomar. Eso no, esto, vuelve. No, no se eso no vuelve, lamentablemente. No, no vuelve. Qué pena además, sí, está, ay, qué pena por lo Está despertando niños. también acá a la sí. pequeña. Veamos no qué sé, tiene uno, que tiene que ser el... Uno sí. piensa eh, que soluciones... Sí. Hay varias, digamos. Uh -huh. <coughs> Yo creo que una de ellas no creo que se pueda implementar en Chile. Yo creo que... A ver, cuando uno tiene un, una, una enfermedad y toma un antibiótico, el antibiótico mata lamentablemente no solamente la, los agentes infecciosos, muy sino muy que bien, bueno. Es una bomba, digamos. Uh -huh. Y las intervenciones que se han hecho en el mundo y que han llevado a algunos países a pacificarse o a lograr controlar en algo, digamos, el crimen organizado, implica un costo muy alto, porque una intervención violenta en, en zonas de riesgo implica que van a muchas veces a, a caer inocentes también, digamos. Pero hay que ver la experiencia de la ciudad de Nueva York con el plan de... De tolerancia cero, de tolerancia cero. Eh, que es un ejemplo, o sea, es un, un ejemplo tiene tuvo cosas muy buenas, muy acertadas y otras muy malas, digamos. Pero, pero es un es una herramienta, o sea, uno dice, vamos a llegar a un nivel en que haya que pensar en una intervención de esas características por una parte. Segundo, este gobierno irá a utilizar algo parecido cuando ellos siguen dejando siempre abierto. El, que el tratamiento de la violencia es, es digamos, por una parte inmediato, pero por, otro, por otra parte hay que hacerse cargo del fenómeno social que eso significa, porque probablemente el secuestrador también tiene una historia personal, entonces por algo llegó a secuestrar una, un niño. Yo dejo preguntas sobre la mesa que la gente se hace en la casa. Uh -huh. O sea, vamos a llegar a un minuto donde haya que hacer una intervención... ...como se ha hecho en otras ciudades del mundo... ...que se han descriminalizado violentamente... ...Nueva York, Singapur es otro ejemplo... ...pero no ha habido vuelta atrás... ...o sea, es un costo social muy alto el que hay que pagar ahí... ...o, si no, hay que tratar de administrar lo que hay... ...con las herramientas que existen... ...pero eso nos va a llevar a lo que ha ocurrido también en otros países... ...donde hay que cohabitar, hay que coexistir... ...con una cuota de violencia que está internalizada por el sistema... Yo creo, que a mí no me gustaría que nos pasara eso, fíjate, cohabitar o coexistir. O sea, yo, no, yo no conozco ni sí. un país que se haya pacificado conversando, discúlpenme no. que se nos diga así. No, más que con Pero... este tipo de delincuencia y violencia, o sea, no, no sé. hay diálogo. Dime un ejemplo no. en el mundo, Paulina, o sea, dime no, tú. Efectivamente... La India, un <risa> no, efectivamente, claro, por ejemplo, en Nueva York cuando hicieron el plan Tolerancia Cero, cambió, cambiaron la, cambió la ciudad. Se limpió la ciudad, se organizó la ciudad, pero también hubo medidas paralelas. Sí, claro. Uno tiene que ca eh, comer chicle y sí, caminar pues, claro. y yo sí creo que se puede. Se ha hecho en, en zonas de complejas en Alemania y se ha hecho... Eh, uno es la solución, que yo creo que hay que hacerla ya, a la delincuencia porque porque no hay los lesos por décadas. Y dos, hay que <coughs> generar, generar políticas públicas que nos permitan crecer como país una convivencia social muchísimo más sana que pero la no que tenemos. En Son que ambas yo... cosas. O sea, cuando estamos, de... a ver, independiente del resultado de la constituyente, pero no estamos discutiendo temas que tienen que ver con una constitución que sea más inclusiva. Mm. Yo no sé si este texto o el futuro u otro, no tengo idea, pero... Siento que ya se abrió ahí una discusión respecto de hacernos cargo de los fenómenos a los que tú haces referencia que son reales. O sea, ya, ya después del 18 de octubre tomamos un camino de hacernos cargo de lo estructural. Ya estamos ahí. O sea, pero no vamos a tener resultados la próxima Pero, semana, ¿sabes qué? Mira, digamos. tomemos el caso de lo que hablábamos recién del de el plan tolerancia cero que se hizo en Nueva York. Yes. ¿Qué cuando hablamos del plan tolerancia Explícalo. cero? Explícalo. Expliquémoslo. Yo, yo voy a poner un punto. Eso en el sí. caso... Que lo hizo Rudolf Giuliani, el, ¿no? Lo hizo Giuliani. Y yo lo no? entrevisté a Rudolf Giuliani... ¿Qué es lo que no? hace el programa? Lo que hace el programa es ser súper severo desde un asalto hasta un cabro chico adolescente rayando en un muro. Todo. ¿Ya? Eso es tolerancia cero. Por eso tolerancia cero. O sea, no se o sea si, si la policía de Nueva todo York... Se todo pues, se castiga. Todo se sí. castiga. Si un cabro chico está rayando en un muro en Nueva York en el marco del plan tolerancia cero, le caen las penas del infierno. Obviamente, con, con lo que tiene que ver con, con un rayado. Pero no es lo pillan y se lo pasan a los papás. No, no. Le cae... Puede estar varios días en la cárcel, que siga. Eso es el plan tolerancia cero. ¿Y si el, un tipo ¿sí? borracho está haciendo pichí en una muralla en Nueva York, lo mismo. Ya, ¿y Obviamente si es? está robando, pero, pero, pero es eso. Ese era el plan tolerancia cero que ¿Cuántos se ahora... en Nueva York y que tuvo unos resultados extraordinarios. Hubo resultados. Pero Yo no sé cuál si fue? Somos, perdón, el... perdón, tenite.